Amigos, ¿cómo van con estos ejercicios? Bueno, hoy nos hoy inventamos otro circuito, simplemente con tres palos de escoba, sobre, ponerlos, eh, ponerlos sobre las sillas y que, y que ellos eh, salten. Este es un ejercicio muy chévere cognitivamente, que como ya hemos visto, eh, les gasta mucha energía y los, pues, los tiene activos en, en estos momentos de destreza física y de mucha conexión con nuestro perro. Es muy importante hacerlo con mucha paciencia y en modo de juego, no estresarnos ni y cuando nos estresemos paremos el juego. Eh, Vamos a dar un paso a paso, hay que irlo haciendo poco a poco, entonces empezamos pues, primero con, con, el, con el primer salto. La idea es empezar con el, pues, ¿sí? con el palo siempre abajo, primero, para que ellos pasen. Y le damos un comando, arriba. Y le empezamos a dar el comando, muy bien, premiamos al otro lado. Y vamos subiendo la altura del palo, vamos. arriba, arriba. Muy bien, ¿verdad? La verdad es que ellos lo vayan haciendo bien. Es muy importante hacerles mucha fiesta, como mucho juego y felicitarlos mucho. Y vamos aumentando el, el, la altura de los palos. Cuando ya tengamos esto claro, cuando el comando esté bien interiorizado, podemos ir poniendo los, los otros para que se vuelva un circuito y ellos terminen, terminen saltando. Entonces nos van contando cómo les va. Cualquier duda, pues escriben. Eh, nos pueden mandar los videos para que nosotros vayamos corrigiendo y haciendo algunas cosas eh, importantes y pues, eh, es que terminemos haciendo el circuito con en los tres ahí nos vemos ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Muy bien, muy bien!